¿Cómo están? Yo soy Mabel y esto es Maybelline. Ya sabemos que no copyright. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de este canal. Les vengo a traer la mejor forma de perder su tiempo de invertirlo y de comentar con sus amigos, pues, nuevas cosas, nuevas series, nuevos, tal vez, videos después. Eh, pues, hoy, amigos, vengo a traerles, bueno, vengo a hablarles de esta serie tan bonita, tan preciosa, tan maravillosa, que la mayoría de las niñas nacidas entre el 99 o el 2005 vieron cuando estaban chiquitas. Querían ser hadas, querían tener poderes y querían ir al FEA. Sí, amigos, yo soy de esas niñas, lo siento. Bueno, hoy, amigos, espero que hayan escuchado hablar de esto, de, al menos, o que hayan visto un pedacito de la serie. Ajá. Hoy les vengo a hablar de la adaptación que hizo nuestro queridísimo Netflix eh, sobre las 20. Sí, amigos, este Netflix sacó adaptación sobre nuestras aves favoritas, sobre Bloom, Estela, Musa, Tecna... Aisha, y se me está yendo una pero no me acuerdo quién es, Flora, sobre Flora, ay amigos yo estaba muy feliz la semana pasada porque también salió el 22, el, el día que salía Busted también salió las Wings, salieron las Wings, yo estaba muy feliz porque cuando vi el tráiler dije, está, va a estar perfecto, va a estar hermoso, va a estar, no es bonito que en la serie ya me lo veía venir, pero va a estar muy bien adoptado porque Netflix quiere traernos cosas de calidad, y, y, y creo que trabaja duro en ello. Pero, amigos. Hay, hay unas cosas en esta, en esta serie que ya me aventé. yo Ya la vi. Sí, amigos. Porque dura muy poquito, la verdad. Creo que son ocho capítulos. Y, y, y duran 40 minutos, 50. Entonces, se le echan así, amigos. Vean. Pero, pero antes escúchenme y, y decidan si la van a ver o no. Ok. Tengo varios comentarios acerca de esta serie. Porque, pues, era fan yo, amigos de niña. Yo me encantaba ver las wings y me encantaba todo. Todo, todo, todo. De hecho, Flora era mi personaje favorito. Pero me estoy saliendo del tema. Ok, amigos, este. Ya sabemos que, pues, Bloom eh, llega al Fea porque conoció a Estela y de ahí se forma el Club Wings. Estas chicas atraviesan varias transformaciones. Atraviesan el Magic, el Sirenix y otros tantos, no los sé, que me acuerdo, eh, para encontrar el origen de Bloom. Pero, ¿qué hizo Netflix en esa adaptación? Bueno, les voy a comentar lo que más me molestó de esta adaptación, porque así no era, amigos. Esto no tenía que haber sucedido. Uno, hay relación entre Sky y Estela. ¿Qué pasó ahí, amigos? Se supone que Brandon y Estela son novios, no es Sky y Estela. O sea, desde el, desde el indicio que me dieron uno ahí, dije, ¿dónde está Brandon? Él no es Brandon. No, no les puedo negar que, que Sky está guapo, es, está guapo, Sky sí, sí, está muy guapo. Pero, ¿dónde está Brandon? Es una relación demasiado tóxica la que tienen Sky y Estela ahí, pero no está Brandon para, para decirle, compa, estás mal. O sea, porque Brandon es el escudero de Sky y ahí no está. Y aparte Sky ni siquiera es príncipe ahí. Estela es la princesa, pero Sky no es príncipe. Todos sabemos que Sky es príncipe o no. Bueno, me estoy, me estoy alterando, me estoy alterando. Dos, amigos, aquí cambiaron la historia de Bloom totalmente, o sea, no les niego que la, en la cuestión de que los padres de Bloom pues están perdidos mmm, es diferente o es igual, es, es igual pues, es, esa situación está igual, pero en cuestión de que no sabemos este, todavía bien cómo empieza la historia de Bloom eh, conociendo a... Alfea o entrando en Alfea, que es la escuela, pues nomás llegas, al principio llega y está buscando a ver a quién le da un recorrido, porque llega así nomás. Y, y ya no, pues empieza a hablar con Sky, pues Sky es el primero que conoce. ¿Qué cosas, no? Y eso, ah bueno, pues no sabemos eh, la historia familiar de Bloom todavía, o por qué está así. El caso es que es, creo que hicieron un, un despapalle en la historia de Bloom, de su nacimiento. Y le dicen que es suplente, o sea, que una hada la cambió por una humana, entonces por eso está en el mundo humano, en vez de la, vez de la humana, pues la humana se murió y pues nació Bloom por eso. Pero pues igual, así no era, güey Así no era. Me estoy prendiendo bien Manfred. Bueno, la te el tercer comentario que le tengo a, este, a, este, a esta adaptación es que no está Flora. No sé qué piensan ustedes, pero era uno de mis personajes fuertes, estaba Flora y luego estaba Bloom y luego Estela. Pero, pues aquí no está Flora, la cambiaron por una chica llamada Terra, que pues cumple la misma función, pero no es igual, no sé si me explico. O sea, no sé amigos, es, es, es una queja. Que yo tengo, pero por ser yo, ¿saben cómo? Además, o sea, está bien que, que le quisieran poner uh, como que interés romántico en uno de los especialistas. Que por cierto se llaman reparadores en la adaptación. Eh, pero este chico está como que, o sea, se ve muy obvio que, que pues es gay. No tengo nada en cuenta los gays, pero me lleva al punto número 4. Creo que es el punto número cuatro. La inclusión que está haciendo Netflix. O sea, no tengo nada en contra de que Netflix tenga, eh, pues, que quiera hacer inclusión. Pero, amigos, está demasiado obvio. O sea, pobrecita Terra. Se ilusionó por nada. Y luego la inclusión te la meten de chingar, ¿saben cómo? O sea, boom, ya. To todo ya es inclusión. Todo ya es inclusión. Todo y es... Lo que no está mal, pero, o sea, para alguien que vio la caricatura cuando estaba chiquita y que, que la volvió a ver cuando estaba adolescente y que la está viendo ahorita, que está, que está pues grande, comillas adulta, porque pues no sea adulta, güey. Bueno, está como que, wow, todo va muy rápido, todo avanza demasiado rápido. Al menos así pensé yo, y creo que algunos de mis amigos también por ahí... Pensó lo mismo... Es que la inclusión está demasiada... No, ¿Saben? O sea... No sé cómo explicarlo, pero o sea la inclusión está como que... De... De chingazo, y, y eso no está bien, amigos. O sea, porque se, se ve que este chico que metieron... Que no sé cómo se llama, que no sé cómo se llama... Y no sé quién debería ser en la original... Como que quiere con Riven. Pero todos sabemos que Riven es de Musa. ¿Por qué no está, no está con Musa? No lo sé, amigos. No lo sé. Pero no está con Musa. Ah, y pues anda este chico pues como que tratando de ahí colarse con Riven. Pero Riven está como que entrado en una morra que se llama Beatrix. Que me lleva al punto número 5. Dudes. Amigos, mi mix es, Beatrix es la representación de las tres Tricks, o sea, Icy dicey y Stormy, o sea, no están. Beatrix es la representación de las tres y yo quiero saber por qué, eso me enoja mucho porque a mí, miren, esas tres me hicieron la niñez a cuadritos, ¿por qué? ¿por qué? porque veía sufrir mucho las Wings, pero eran muy buenas villanas Me tengo que calmar, amigos Estoy muy enojada Y luego Todo, todo este show que hace Beatrix para, pues, para entrar A donde tiene que entrar No quiero hacer spoiler porque luego me van a tachar De que hago spoilers Es la señorita Faragonda Todos sabemos que esta viejita o sea, Es la viejita más cool de la vida y nos las quitan y nos ponen una señora toda seria con cara de cara. O sea, toda la serie se la lleva así no le vi una sonrisa. No le vi una sonrisa, o sea, de verdad. Que dijera, ah, está orgullosa de las cabronas." No, güey. No, no se la vi. Pero pues díganme, díganme dónde porque quisiera, quisiera, sinceramente quisiera ver esa sonrisa. Nunca la vi sonreír. La señorita Faragonda en las wings se la lleva sonriendo y esta no sonrió nada. Amigos, es, no estoy decepcionada, pero sí me pone un poco triste que no hayan respetado la historia. Y no quiero saber, no quiero andar leyendo por ahí que, que ni siquiera checaron la historia original para basarse haciendo esta. Porque me voy a enojar y quiero que ustedes firmen mi petición para demandar a Netflix. Netflix no es cierto, o sea, es broma y no te creas. Amigos... No sé, pero no está mala Pero no es algo que yo di diga Que los fuerce A ver, ¿saben cómo? Yo le daría un 7.6 7.5 Y se me hace muy alta una, una calificación alta Porque no es de lo mejor No me dejó decepcionada Pero sí me dejó un poco triste Y me hizo pasar coraje O sea, ahorita no se nota porque ya se me bajó pero me hizo pasar corajes mientras la estaba viendo. Y pues desde eso me tuve que ver... <risa> me tuve que ver la original otra vez. Porque... Porque... Ay, no, amigos. Tiene un punto bueno. Sí, tiene un punto bueno y está excelente. Y les voy a decir cuál es. El intro. Tiene un intro demasiado hermoso que dices tú... Vale la pena, pero pues ya después pasa los otros puntos y pues... Pero bueno, así son las cosas. Algunos nos gustan, a otros no. Espero que a ustedes les guste, amigos. Si la vieron, pues coméntenme cuál fue su capítulo favorito. Eh, si no la han visto, véanla. No les va a hacer daño, o sea, no les va a quitar tiempo. Pero pues tampoco van a recuperar el tiempo perdido. O sea. Entonces, pues véanla, me dicen qué procede. Y yo creo que la próxima semana que nos veamos habrá... Ay, está Amigos, está estoy esperando que se acabara La serie de la que voy a hablar la semana que viene Para... Para... Ay, no sé Es que ya está esperando que se acabara Y no porque me emocione que se acabe, sino porque me emociona hablar de ella O sea... Ay, espero que Pues hayan disfrutado el video, amigos Amigos, recuerden suscribirse Darle, pues, like, como ya dije Me gusta, eh, seguirme en mis redes sociales Aunque no he publicado nada porque, pues, la escuela Y... Pues nada amigos, un abrazo y muchas gracias por estar aquí. ¡Nos vemos!